Con el ánimo de fortalecer la cultura de la innovación del emprendimiento en la institución, aparece entonces la alternativa proyecto de emprendimiento. Aquí partiendo de una iniciativa emprendedora vas a documentar en un plan de negocios componentes como eh, lo financiero, lo administrativo, lo técnico, lo legal o comercial, lo cual te va a permitir analizar la viabilidad de esta propuesta. El acompañamiento también se desarrolla con eh, un asesor y la duración máxima es de un año y finalmente la inversión está ligada a los derechos pecuniarios de la institución.